de la de de la de y Dice Antonio Valero, catedrático y primer director general de IESEM, que vivimos en un mundo finito con deseos infinitos. La cuestión importante es saber qué deseos son materialmente posibles y socialmente justos, porque no cabe seguir diciendo y acumulando beneficios a costa de comprometer la vida en la Tierra, de comprometer la viabilidad de las generaciones futuras, dejando además a una gran parte de la humanidad en la planeta. Se habla mucho, estamos hablando muchísimo de crisis climática, pero que el clima está cambiando, pues todo lo que hemos tenido este verano y demás, como que si esto, o si esto, fuese una tormenta de verano, ¿no? sin más. Bueno, pues el clima está cambiando y esto. Ya no, Para nosotras, esta es una manera de ocultar eh, la raíz del problema, de ocultar lo que lo ha provocado. Un sistema económico extractivista e hiperconsumidor basado en el crecimiento infinito sin tener en cuenta los límites físicos de la tierra. Ante esta situación, que se esquera hay dicha izquierda tras un análisis y debate, Estamos considerando el decrecimiento como la única vía posible para poder vivir mejor. Entendiendo, poniendo el acento en que este mundo tiene que ser por encima de todo socialmente justo, y no puede recaer en quienes menos tienen. Creemos que para poder sobrevivir como especie es imprescindible la planificación democrática de la economía. Porque en un escenario como el actual de escasez, de materias primas, urge un debate social en torno a qué, cómo producimos. Porque si esto no lo decimos entre todos y todas, lo que va a pasar es que van a seguir siendo otros que nos lo decían y ya sabemos la situación a la que nos han llevado. En el otoño de la civilización Juan Morena y Antonio Turier reflexionan sobre todo esto y sobre algunas otras cosas más. Hoy os queremos dar las gracias por estar aquí, pero no solo. Os queremos dar las gracias por estar aquí, pero también por ser valientes, para trasladar a la sociedad qué está pasando y qué alternativas hay a lo que está ocurriendo. Y además, porque como dice Yayo en el prólogo del libro, el otoño, a fin de cuentas, es una estación preciosa. Y la caída de las hojas no es esa fe muerte. Es el anuncio del descanso invernal, que no es, sino coger carrerilla para que la vida pueda rentar en primavera. Bueno, yo por mi parte, ya que hemos venido a estar y a escuchar a Antonio y a. Y a Juan os pues les voy a presentar, aunque me imagino que muchas de las personas que estáis aquí os pues conocéis ya. Antonio Turiel es natural de León, es licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica. Es investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus ámbitos de investigación son la oceanografía, las ciencias ambientales y los recursos naturales. Tiene más de 90 artículos publicados en revistas revisadas por partes. Dirige el Barcelona Expert Center, un laboratorio de apoyo a los expertos de la Agencia eh, Espacial Europea. Su blog, de hoy tras, con más de 14 millones de visitas, es una referencia destacada en español sobre la transición energética. Él ha participado como experto en los parlamentos del País Vasco y Cataluña, en el Congreso de Colombia y en el Senado de España. Y Juan, Bordea es de Alcoy, es guionista y periodista, ha trabajado de actor y redactor, tanto en proyectos de documental como en series, teatro, radio y televisión. Estudia actor en una empresa nacional e internacional, por ejemplo, en este contexto, El Salto de la Universidad de Huffington Post, el público, el público o la prestigiosa Mount Review. Sus artículos sobre las filtraciones del IPCC llegaron a más de 30 países y es además activista de Extinction Rebellion, y también lo fue en el 15. Así que bueno, yo me voy a callar para que tanto Antonio como Juan nos expliquen qué es lo que tienen eh, aquí, qué es lo que están trabajando ellos. Así que bueno, no nada más. Eh, lo que sí les voy a dar es el móvil, son unos 15 minutos cada uno para que podamos tener luego también un debate entre de todas las personas que estamos haciendo, así que, ¿Antonio? ¿Qué? Buenas tardes, bueno, Primero, todo, quiero agradeceros que nos que invitado hasta que vaya hoy con vosotras para hablar de estas cosas. Eh, cuando salió el libro, que salió publicado en febrero, mm. básicamente el libro lo que es, es una colección de ensayos eh, cortos Mayoritariamente bueno, juan y míos, y hay algunos que son de y unos pocos que son míos, y luego hay algunos que son de trabajo colectivo, sobre todo la parte que se refiere a las filtraciones del IPCC. Eh, yo creo que la idea que teníamos es que, bueno, éramos en algunos, cierto modo, pues, fiosados, por las cosas que decíamos, ¿no? Entre otras cosas, que estábamos llegando al la civilización, ¿no? Fans siempre explica muy bien que esto del otoño, pues, es un juego de palabras, porque es al mismo tiempo esta idea de que estás un poco pues, llegando a. Al final del año y demás, pero también porque el ingreso tollero, ¿no? los americanos hicieron fuego después de esta connotación de la caída de la civilización. ¿no? Y como digo, yo creo que pensábamos que éramos muy usados, todas las cosas que decíamos, y nos hemos quedado cortos y optimistas. Y esto en un periodo de, de tan solo ocho meses, no lo creo que reír que claro, ¿no? Pero pero es muy curioso porque nosotros quisimos incidir en este libro, en todo el trabajo que, que hemos hecho también después de este hemos ido publicando los asuntos, sobre todo en el contexto. Eh, bueno, la cosa iba peor. Es que la cosa Pero es normal que la cosa vaya peor si realmente no hacemos nada por cambiar. No estamos haciendo nada por cambiar. Entonces, bueno, estamos siguiendo un curso que evidentemente no es el mejor de los cursos posibles que en el fondo nos está llevando más por esa dimensión de caída que por la dimensión que dice ya yo, que es una dimensión posible, independiente, deseable, de, bueno, un periodo de reflexión, de recogimiento, antes de poder empezar otra vez a reorganizar la vida, antes de llegar a la primavera, que es donde queremos llegar. ¿no? Entonces, en esta época tan turbulenta, en estos momentos tan haciaos, y sobre todo yo, mi gran preocupación ahora son los meses que van a venir bueno pues soy consciente por todas las cosas que yo trabajo que van a venir meses muy difíciles, mucho más difíciles de lo que cualquiera se puede imaginar, a mí mismo me cuesta imaginar todo lo que pueda pasar en estos meses. Es muy fácil caer en el erotismo, no y un poco en esta idea que a veces se repite del colapso, ¿no? que vamos a colapsar y demás. ¿no? Pero como dijo Juan muy bien en un artículo reciente, en esta que queda, al final quienes realmente apuestan por el colapso, por esta caída de la más que por un autónomo, más que por un grupo de recogimiento, ¿no? Son estas personas que justamente no quieren dejarnos cambiar. Pues yo creo que todos tenemos una conciencia clara que queremos dejar de ser cicadas si y queremos ser bienes, Queremos construir. Y este es el aspecto en el que yo creo que nos tenemos que centrar. En esta época tan complicada, en estos días tan negros que se nos vienen encima, es muy importante no caer en la desesperanza. Es muy importante comprender que todo es posible y todo está por hacer, todo está por construir. Y en parte, una parte muy importante de ello es conocer cuál es el problema e intentar empezar a, a trabajar en arreglarlo. Y, ¿no? y ese es el contexto del libro. Me parece que, como digo, el libro pues, se ha quedado con todas las barbaridades pues, que la pues, que nosotros evidentemente no las imaginábamos. pero bueno, a un poco del libro, ya que estamos aquí, porque este el fondo, es fondo lo que va... Sabiendo, como digo, que el libro es el fondo socialista. El libro está estructurado en dos partes. La primera parte tiene que ver pues, con todos los problemas asociados al cambio climático y como punto central las filtraciones de los informes del IPCC. Voy a dejar que Juan comente esto, porque además esto es una cosa que él suele hablar más a menudo. Eh, hay algunos ensayos que son bastante interesantes, yo creo desde el punto de vista del análisis no tanto ya, pues, de toda la ocultación, pero sí del fenómeno sociológico que está detrás ¿no? de, de la ocultación. ¿no? Esto que nosotros denominamos los negociadistas, ¿no? la gente que antes eran negacionistas y eran han venido a hacer negocio con eso entonces, bueno, con la misma lógica destructiva que nos ha llevado aquí, evidentemente no nos puede sacar esta pegadera. O lo del, del fascismo, el crecimiento, el crecimiento, del fascismo. ¿no? Que es un punto muy importante, pero todo esto se lo ha dejado abajo porque además se lo explica muy bien. Y yo creo que más nos sí. interesa mucho cómo lo cuenta él. Y me acerco además a la segunda parte del libro, que también es, bueno, también contribuyó a la primera, pero él, sobre todo, con bueno, pues, un poco el alma más detrás de del tema de caracterizar de las inflaciones y todo ese trabajo. Eh, que tiene, la segunda parte tiene más que el problema ¿no? de los recursos. el problema de los recursos es algo que cada vez se está haciendo más acuciante. Y es muy interesante ¿no? porque aquí, desde el norte opulento, estamos hablando de una crisis energética y de que faltan recursos. Cuando si uno mira el volumen abismal de recursos que se consumen en el mundo y en particular en esta zona del mundo, se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. ¿no? El consumo energético medio en España que vale a unos 4.200 vatios de potencia media, que eso sería el equivalente a lo que podría hacer un pequeño ejército de 42 personas trabajando sin parar por nosotros cada día de día, por cada uno de nosotros. Esto es lo que es Realmente vivimos de una manera suntuaria. ¿no? Tienes que pensar que el débito energético histórico de las sociedades industriales se encontraba alrededor de los 200-250 vatios por persona. Aquí estamos a los 4.200 por persona. La mayoría del mundo está por debajo de los 500. Para poner un poco las cosas la Eso en el Es verdad que en Estados Unidos llegan a 120. No gente, ¿eh? Lo que que decir, a 12.000 vatios por persona. ¿no? y a 120 escamos energéticos. Pero realmente hablamos de crisis energética eh, y de que nos falta porque simplemente ya no podemos seguir consumiendo tanto como consumíamos antes. ¿eh? Y bueno, el problema es que hemos entrado en una dinámica muy destructiva, muy autodestructiva, muy propia, yo de diría, del capitalismo de en la cual, pues, cuando empieza a no haber suficiente para satisfacer las expectativas de crecimiento del capital, por en el fondo esto es lo que estamos hablando, y es lo que hablamos son las expectativas de crecimiento del capital, lo que se va haciendo es que se van creando territorios de sacrificio. Y se van sacrificando y territorios, se sacrifican de dos maneras. Son territorios que ya dejan de consumir, se van apartando y... Una de las cuestiones más que a mí más me atormenta de lo que ha pasado en el último año es que estamos tan ofuscados con lo que está pasando en Ucrania, evidentemente es algo terrible, que no estamos viendo lo que está pasando en el resto mundo. En el resto del mundo están pasando cosas absolutamente horrorosas. Hay un montón de países que están entrando en procesos pues básicamente de sacrificio, ¿no? que se está quitando. en ¿no? países a los cuales ahora ya actualmente no se resuministra gas, no se resuministra petróleo. El último más las que es que se está en todo el mundo. Y ahora nos toca a nosotros. Porque en esta situación de decrecimiento inevitable, de la caída material de lo que sustenta nuestra civilización, llega un momento en que la banda se hace tan corta que empezamos a quedar fuera de ella nosotros. Y entonces, ¿ahora cuando nos empezamos a preocupar? En el fondo nos ha importado un dedo cuando lo pasaba a otros. No sé cuánta gente aquí sabe que Chad o que Somalia han enviado mensajes urgentes de ayuda humanitaria porque no pueden alimentar su Mucha gente quedado, a su población. Hay gente que está trabajando en temas de cooperación pero quizá lo sepan. Esto tendría que haber salido en todas las televisiones nacionales. y no se ha hablado de ahí. O quién sabe, por ejemplo, los problemas que tiene la misma crisis alimentaria que tiene Nigeria, que es un país rico que produce petróleo, una guerra civil que no acaba de adherirse nunca, pero que es el principal eh, suministros de petróleo y de España. Lo cual debería el importante, ¿no? Claro, no que haya problemas de estar bien en este país, no importa, no, no importa. Y no es completamente ajenos a la realidad mucho más compleja que la que queremos vivir. Bien, yendo más a la cuestión de los detalles, que es lo que analizamos nosotros en el ensayo, nosotros es lo que comprobamos es bueno, pues hay todo este problema que se empezó si ¿no? os acordáis cuando acabaron las primeras restricciones de la pandemia. Se habló de los cuellos de botella de la cadena de suministro sí. Y de hecho, esto es un poco lo que codifica todo el nombre de esto, de la de que bueno, Como todas las cosas buenas son todas de Juan. La... Pero, no <risa> pero bueno, no, las ideas buenas son ustedes, ¿verdad? Yo siempre digo esto de que yo tengo ideas buenas y originales. Lo malo es que las buenas no son originales y las originales no son buenas. De hecho, esto ni siquiera es una en cualquier caso, en cualquier caso. Allí hablamos sí. de sobre el problema de carácter son y lo que de la cibernización. Se empezaba a ver un poco lo que se ha ido cada vez grabando más con el paso del tiempo. Y es que todos estos fenómenos que se han ido vendiendo, como que eran una cosa con que os acordáis, el problema de los chips se va a arreglar a principios del 2022. Y luego en el otoño del 2022. Ahí está dando que a ver si para 2025 ya una gente dice que desabalazar que arreglar de una punta. Pero no son los chips. A chips, los aluminio, el aluminio, el acero. Muchos de vosotros y vosotros que estáis trabajando en industrias diversas, pues os encontráis que están haciendo problemas de suministros hace meses y algunas cosas incluso que están pegando, no están llegando. Y las que llegan mucho más caras y los problemas se están agravando, como es normal. De todo esto, en realidad, va por la segunda parte anterior, ¿no? Explicar por qué pasa esto, por qué esto no es una sorpresa, por qué no es ninguna casualidad, por qué esto ya se sabía hace 50 años y se pronto que iba a pasar. Este año, en un 50 años, la publicación del denostado informe de los límites del crecimiento del patrimonio y de Amigos y los Anders, en el cual, haciendo modelos sencillos de micro-sistemas, ya se preveía que podía haber este tipo de problemas, más o menos en esta época del siglo XXI, y aquí están los problemas. Si tú no haces pues nada por vida los problemas, pues van llegando, por lo Y Esencialmente, esto es, como digo, es lo que va a la segunda parte, y hablando de esos aspectos que, bueno, que a veces, mmm, bueno, pues parecía que no iban a llegar, pero que ya llegaban, por ejemplo, los problemas con los alimentos y además con todo tipo de suministros, de todo tipo de materias y todos los efectos que tiene económicamente y además cómo las políticas de la Unión Europea pues, han sido, ¿cómo lo puede calificar? No sé. O sea, ¿cómo? De hecho, pues, hemos estado jugando, um, por ejemplo, a aquello de calificar el gas pues, la distancia nuclear de ventas de repente. Para cubrir unos intereses completamente tactistas, coyunturales, que luego además se han visto desbordados por las circunstancias que han venido después. Y ahora queda completamente desactualizado hasta eso. ¿eh? La reflexión que tendríamos que hacer es si este modelo, que evidentemente está presentando cada vez más fallas, que una vez hace agua por más sitios, realmente es el modelo con el que queremos seguir. Porque este modelo nos lleva claramente hacia un destino muy concreto, que es ese. Otoño de la civilización en el sentido de la caída de la civilización, propios para nosotros. ¿Qué va a pasar en Europa este invierno? Además, ahora que ya nos han cortado por cualquier posible opción de retirada estratégica para suministarnos con el ¿Qué pensáis que va a pasar? Va a morir miles de personas en Europa, de hambre y de frío. Esto es lo que va a pasar este invierno. En España, menos. En España el problema va a ser bastante menor, de momento. Por las serie de razones, estamos por consumir entonces, de momento, la situación es el mejor, pero es también aquello que dicen de que cuando las barbas de tu vecino es te a esperar por las fieles a Ojalá podamos escarmentar en, en, en cabeza ajena. Urge una, una reflexión, es urgente hablar de crecimiento, es urgente hablar del modelo social que tenemos que construir democráticamente, porque si nosotros no lo construimos, nosotros no lo construirán, como ha dicho Reinsen. Porque si nosotros no elegimos el futuro que queremos, ese otoño de reflexión, para que la vida después pueda florecer, nos escogerá en un otoño, que en el fondo es esa caída y esa construcción. Y ahora, pues, para no el de más, voy de a de que Juan pues presenta la, parte de, la primera parte del libro. Muy bien, pues ahora me toca a mí la parte del humor. Eh, entonces, eh, muy brevemente, voy a poner unas pocas diapositivas para que podamos entrar en contexto también climático, que había Antonio Postero energético, y luego un par de reflexiones de cierre. Esto que estáis viendo ahí es un GIF que representa un poco el clima de la Tierra, es el estudio, digamos, de los puntos de no retorno, que es como vanguardia del conocimiento climático. De hecho, el IPCC, que es el organismo de la ONU que estudia estas cuestiones, no trata los puntos de no retorno porque es como aún eh, ciencia demasiado puntera ¿no? y entonces no lo quieren incluir en sus informes. Esto lo que simula es el clima de la Tierra, como digo, en un año. ¿no? Y lo que se sí, ve aquí, que, que haciendo una broma antes con Xavier, que lo primero gracias es que a la organización del evento y, y, a, y a Gira, en realidad, porque yo mañana voy a estar en Vitoria, pasado en Donosti, y el 6 vuelvo a Leyo. Eh, como digo, creo que en todas las escuelas debería estar esto, y no la foto del rey. Porque la reina, de verdad, de todas las personas que estamos sobre la paz de la Tierra, es esta. Es decir, es el ecosistema maravilloso en el cual vivimos, eh, que ha sido estable durante 12.000 años, que ha permitido que las civilizaciones florezcan y que si nos lo cargamos, pues las civilizaciones obviamente van a seguir el mismo camino. Ahí lo que veis es eso. Como digo, esto es ya hace unos años, de 2019, pero es la mejor eh, muestra gráfica que hay de cómo la interrelación es muy directa. En el fondo es como los órganos de un cuerpo humano. Si te falla el hígado, inevitablemente te va a acabar fallando el riñón, cada vez trabajará peor. Y esto es lo mismo, el agua de Groenlandia, o sea, el hielo que está produciéndose en Groenlandia, envía cada vez más agua, más dulce y más fría a la corriente termolina lo cual paraliza esta corriente que tiene el riesgo de, de acabar parándose de todo o organizándose demasiado, envía esto, menos lluvias estables a la zona del Amazonas, que ahora ya casi emite más carbono a la atmósfera que es capaz de almacenar, lo cual afecta al permafrost, que se derrite más rápido. que o sea, al final es un circuito cerrado, que se ha mantenido estable porque teníamos un clima concreto durante este periodo de tiempo que hemos disfrutado, pero que está literalmente a la vuelta de la esquina de cambiar. Si puedes pasar al siguiente. ¿no? De hecho, este estudio se ha actualizado ahora recientemente. Igual habéis oído hablar de ello, pero este es de hace unas pocas semanas, ya se actualizó, ya son 16 los puntos de no retorno, aquí tenéis, digamos, el código rojo, los, los, los conos rojos, son los que están más cerca de llegar a ese punto de no retorno. En el ronco, eh, violeta, estarían los que están a medio camino. Y en el triángulo, los que son más difíciles que se desestabilicen. Pero, como digo, es como un cuerpo humano. A la mínima que le falle uno, todo el sistema está, está comprometido. Y hay una analogía, que yo la, la uso mucho porque me parece que es como muy evidente, que explica un poco por qué esto es tan grave. Porque Esperanza Guilherme, cuando dice que un grado no pasa nada, pues es para, literalmente, jubilarla de cualquier declaración pública o mediática. de cambio. Porque estamos hablando de que un grado, coma dos, que es lo que prácticamente ya tenemos de aumento de temperatura, en un planeta que tiene de temperatura media no llega a 15 grados, es como si a un cuerpo humano le subiésemos tres grados. ¿Qué le ocurre a un cuerpo humano con 39 grados y medio si lo mantienes con 39 grados y medio durante un periodo largo de tiempo? Colapso, pues, Literalmente tendrías un fallo mucho orgánico. Y esto es lo que le está pasando a la tierra, ¿no? Entonces, pues, eh, la gravedad del cambio climático es, de verdad, no hay palabras para describirlo. Cuando eh, además investigas los informes del IPCC y te das cuenta de que siguen filtradísimos hasta las, digamos, esperanzas que podríamos tener, como pues eso, la comunidad científica organizada o las cumbres del clima, el IPCC eh, no está, eh, no, no se puede escapar de la lógica del capitalismo que hace que las industrias petroleras, el poder económico, filtre todo lo que pueda esta esta comunidad científica de la guardia e intente reducir la validez del informe. ¿no? Yo lo que he aprendido con el tema de las filtraciones del la IPCC no lo podía haber aprendido de ninguna de las maneras. Es decir, es literalmente terrorífico pensar en qué manos estamos porque, eh, bueno, en el fondo no hay nadie al volante. ¿no? Esta teoría de la conspiración consuela pensar que hay alguien al volante, el Foro de Davos, el Grupo Binder, lo que sea, pero es peor. No hay nadie al volante. Si el volante va solo, va con una inercia de los intereses económicos de diferentes compañías, personas, con mucho poder, pero que Elon que no, que, que, que Musk, Bill Gates y Jeff Bezos no se soportan entre ellos. ¿no? Es decir, en el fondo cuando eres tan competitivo y tan pues lo más probable es que te pegues hasta con el vecino. Y esto está salpicándonos a los Puedes pasar pues, a la siguiente. Por esto, con la gravedad del cambio climático, es cada vez más urgente hacer algo más de lo que se está haciendo. Porque la cumbre del clima de Glasgow, la última que se ha realizado, si hubiera habido una delegación, la delegación con más eh, miembros, eh, en la cumbre del clima de Glasgow, habrían sido los cabilderos, los lobistas de los combustibles fósiles. Había 503, creo que era, 513, no me acuerdo delegados de la industria fósil en la cumbre del clima de Glasgow y luego el segundo país habría sido Brasil. Y nos, nos, nos sorprende que luego de ahí nos salgan medidas más valientes. Claro, ¿cómo van a salir de ahí? Por eso, algunas personas, entre las que se encuentran Fernando Valladares, Jorge Richman o yo mismo, que ahora mismo estoy en con cargos, fuimos al Congreso de los Diputados a mancharlo de remolacha, como algo que sabíamos que se iba a borrar enseguida, para mandar un mensaje. Y es que la inacción de hoy está manchada de sangre, la sangre de maquillaje. La sangre que va a hacer que mucha gente lo pase muy mal cuando este sistema climático que ya está desestabilizándose, aún esté más desestabilizado y las cosechas pues, se comprometan mucho más. Y esto sin entrar en la parte energética, como ya ha dicho Antonio, además tiene mucho que ver. Por eso ahí veis, pues, por ejemplo, a una niña de veinti pocos años encadenándose a la red de Rolanda Ross en la semifinal del torneo, mandando un mensaje que dice, nos quedan 1028 días. Que no es... Un un dato arbitrario. Es decir, es la cifra en la que si David Robert King, creo que es, o si David King, que es un asesor del gobierno británico que sabe mucho de estas cuestiones, dice que tenemos entre tres y cuatro años para eh, maniobrar. Es decir, para, de verdad, en el, el subtítulo del libro le pusimos textos para una revolución inevitable, no por casualidad, y es que además de una reflexión, lo que es una verdadera revolución. Es decir, si no tenemos eh, los arrestos para entender que igual que el voto de la mujer, la jornada de ocho horas, eh, la lucha contra el apartheid, la lucha contra los derechos, o sea, contra la, la esclavitud o eh, lo que se le hacía a los afroamericanos en Estados Unidos, todo esto tuvo un componente de soberanía civil. Sin eso no se habría conseguido ninguna de estas reivindicaciones que ahora nos parecen como muy obvias. ¿Cómo puede ser que la lucha por la supervivencia de la vida, y de de lo que está en juego, no nos parezca igual de válida? ¿Sí? Siguiente, por favor. Porque además, y un poco ahí entrocando en ya con lo de Antonio, el tema energético eh, no va a sostener esta, este sistema económico. Ahí tenéis lo que son las fuentes no renovables. Es decir, las renovables a día de hoy proveen alrededor del 13 y el 14% de la energía que en consumo el planeta. Y no va a llegar a tiempo la supuesta fantasía tecnológica que venga a salvarnos. Es decir, que siempre se habla del hidrógeno, de la fusión nuclear, de cualquier argumento para no afrontar esta realidad pues La realidad que es que además las renovables tienen muchos límites porque se fabrican con combustibles fósiles, se, sus componentes, sus minerales se extraen con combustibles fósiles, hay que renovarlas para 25 o 30 años, hay que cambiar el molino de aerogenerador, por lo cual son renovables, pero por hay que renovarlas. Esa es la jugada. que hay que tenerlo. Y además, esta yo creo que es la gráfica de la parte energética, que creo que es la más importante. Esta es la que realmente, si es crítica con una, quedamos con esta. El coste, o sea, el, la gráfica, la parte amarilla, la parte beige, la parte superior, es el coste energético de producir los distintos tipos de combustible que hay abajo. ¿no? Están las arenas bituminosas, petróleos, biocombustibles, fracking y demás. Eh, lo que nos encontramos es que el coste de, de producir la propia energía va a ir creciendo, según este estudio que podéis encontrar con este nombre, Science Direct, de pico y de Low Carbon energy transition, la, el coste energético va a ir creciendo exponencialmente durante lo que, las próximas décadas, porque hay una cosa que a veces no se cuenta en, en, en, la, bueno, en, en todo lo referente a la transición que se quiere hacer energética, y es que, aparte de que las reservas son finitas, yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala sabemos que, hay un límite, ¿no? Hasta para el crecimiento de las personas que caben en esta sala, se nos va a quedar pequeño al final. Eh, con los combustibles fósiles pasa un poco lo mismo, es decir, las reservas no significa que se puedan extraer. Si tú tienes un barril de petróleo en el subsuelo que te cuesta energéticamente un barril de petróleo acceder a él, pues ese barril de petróleo mejor que no te hagas el trabajo y no, y no los, yo, ni lo intentes sacar. ¿no? Y esto ocurre no solo con el petróleo, el gas o el carbón, también ocurre con otros muchos minerales que no va a ser energéticamente rentable acceder a esas reservas. ¿no? Siguiente. Una cosa positiva y su lado oscuro. La cosa positiva es que es verdad que las renovables han abaratado muchísimo. Eh, en los últimos 12 años han hecho una revolución auténtica porque eh, la solar y la eólica eran las más caras para generar energía y ahora son las más baratas. Y esto está muy bien, y hay que aplaudir que este proceso se esté dando, pero a la vez hay que reconocer su cara oculta. Y es que es la parte de la, de la izquierda, de nuestra derecha de la gráfica, es... China que está fabricando casi todos estos dispositivos de captación de energía renovable con una matriz energética cuyas dos terceras partes son de carbón. Con lo cual, oye, igual la energía más limpia la estamos fabricando con más sucia, haciendo las trampas. Y además esto tiene que ver con que hay una cosa que se llama economías de escala, que es fabricar mucho y, y moviendo mucho el material, yo de a otro, extraigo el litio en Chile, luego no sé qué, en Singapur, en China y monta el dispositivo para que me llegue a mí aquí a gran escala. Y la globalización se está desmontando. Ya hace cinco o seis años que podríamos eh, decir que la desglobalización está empezando. El Trump, El Brexit son los primeros grandes síntomas de esta desglobalización. Eh, la guerra de Ucrania, eh, el estado en el que estamos, y urbes ya como la constatación de que esto es un proceso irreversible. Entonces, cuando la desglobalización ocurra, estamos ya a marchas forzadas entrando en ello, estas economías de escala que han permitido el capitalismo abaratar muchos procesos, pues vamos a vivir el proceso contrario y las, lo que ahora es una cuesta hacia abajo probablemente hará una arriba. ¿Sí? Además, esto es un estudio Ecologistas en acción, sino de gente de la universidad con muchísimo prestigio, como Antonio Valero o Alicia Valero. Aquí tenéis que, para la demanda que se espera, ¿no? que va a haber de 2016 a 2050, hay 14 de estos materiales <coughs> minerales, de los cuales ya, contando las reservas, eh, ya ni siquiera la Y la transición energética que se quiere plantear solo se puede hacer exprimiendo a los países que ya están viviendo una situación peor que Europa. Siguiente, por favor. Por esto hay que tener mucho cuidado cuando nos hablen, y por eso Antonio y yo insistimos en lo de negocionismo, porque es muy fácil ser negocionista. es decir, las universidades juegan a tu favor, los fondos de inversión te apoyan, los proyectos caen mucho más fácil y el país no te llama colapsista, que es lo que nos pasa a nosotros. Y... Y vamos, no hay nada más lejos. Nosotros no somos colapsistas, nosotros no, no deseamos. De hecho, yo estoy seguro que Antonio y yo firmaríamos todos los días levantarnos y cualquier día que alguien nos demostrara que estábamos equivocados. O es sea, decir, estar equivocados sería nuestra victoria, pero de momento no está ocurriendo. Y de hecho no está ocurriendo, sino que además es lo que decía Antonio, cada vez va más acelerado el proceso en el cual todo lo que tenemos que se haga realidad no deseamos pues está demostrando hasta, digamos, pues eso. esto es la Agencia Internacional de la Energía. Un organismo conservador que depende de la OCDE hizo este informe, el rol de los minerales críticos para la transición, y en la cual reconocía que había que multiplicar por 42 la producción de litio, luego hizo incluso por 100, el de cobalto también por 21, luego por 40, la de tierra rara por 7, es decir, números que no van a ser posibles. Y luego, además, tenemos ya el propio lobby de las renovables pues, reconociendo que, cuidado, que estamos entrando en una espiral en la que la cadena de suministros nos está fastidiando el chinguito. Y, eh, bueno, esto es un artículo en el que también se reconoce que este invierno va a ser muy peligroso y ya está pasando con algunas compañías. Y, en el fondo, yo creo que nos está mandando un mensaje como muy evidente todo esto, y es que eh, la gente tiene unos límites, hemos tocado con esos límites, no significa que lo que tenga que venir a partir de ahora sea malo, porque puede ser perfectamente una sociedad muchísimo mejor que la que tenemos ahora, porque la que tenemos ahora no se puede sostener. Con lo cual, no está ni mucho menos todo perdido, está todo por, por hacer y jodanar. Sí. Y ya estamos acabando, eh, prometo. Esto simplemente es un poco lo que ya ha comentado Antonio, pero que creo que es eh, crucial también que se entienda. ¿no? Alemania busca el hidrógeno verde más aparato del mundo en Namibia. Eh, proyecto de hidrógeno verde en Mauritania. Sudáfrica quiere situarse al frente de... Quiere Sudáfrica, claro, sí, sí. Eh, Mauritania planea uno de los mejores proyectos... O sea, digamos, Alemania y el Congo, este, este artículo de Alemania y el Congo y el imperialismo energético europeo en público, lo recomiendo para, para investigar sobre este tema. Y es poco. solo se va a poder sostener la matriz industrial europea o occidental del primer mundo exportando el poco potencial renovable que queda por explotar, por ejemplo, en Congo o en Mauritania, y además esto es lo que decía cierto y es zonas de sacrificio. Nosotros aún no estamos, pero estamos en la frontera de las zonas de sacrificio. Es decir, cuando Argelia se ve la circunstancia de que ya no pueda suministrar a Europa como quiera, o pues se encuentre la excusa para generar un conflicto, es entre Marruecos y Argelia pues no, es nada, no es mucho elucubrar pues bueno, llegará un momento en el que el potencial renovable de la península ibérica quizás sea la nueva colonia energética Europa. Esto ya lo hemos avisado también en algún artículo, no es que seamos ya literalmente una colonia, no nos podemos comparar con una colonia de verdad, pero es una, digamos, una pesadilla a corto plazo. Y hay que ser consciente de ello, porque la transición energética del momento, ¿quién la está pilotando? Pues los grandes lobbies, las grandes empresas, Amancio Ortega comprando el Aversol, el 49% de un complejo de con Zaragoza, a golpe de talonario, y diciendo también dónde se tiene que poner esto. Es decir, la transición energética nos ofrece una disyuntiva. O se pilota desde la sociedad civil o se convierte en una casualidad. Porque se si la estaremos dejando a quien no la va a gestionar eh, de otra manera que buscando el beneficio económico a muy corto plazo. Siempre. Y esto es lo que decía Antonio, es decir, esto lleva 50 años, digamos, demostrado por no sé, una serie de informes que se hicieron con los ordenadores del pleistoceno, porque en el 72 ya me ordenadores habrían, y literalmente el estudio de los límites del crecimiento no solo avisó de lo que iba a ocurrir, sino que su escenario estándar ha calcado la realidad en la mayoría de las variables. Entonces, ahora mismo si este mundo eh, se encaminase hacia una dirección buena, a Donella Meadows, o la autora líder de este informe, o a su marido Denis Meadows, que tuve yo el placer de entrevistarlo hace muy, muy pocos meses, habría que ponerle calles, plazas y ciudades si hace falta. Porque son, de verdad, yo creo que este estudio para mí es lo, lo científicamente hablando lo más potente que se ha hecho en cuanto a divulgación de las cosas. Pues, Entonces, eh, se sabe. Las élites lo saben, de hecho, están maniobrando. No creo que a nadie le, le extrañe, ¿no? si digo lo de que Bill Gates está convirtiéndose en el mayor propietario de tierras en Estados Unidos, pues, ya lo ves, ¿no? Y de hecho, eh, hace poco leí un artículo ¿no? como que ya están empezando a no comprar ladrillo y están empezando a comprar terreno. Y supuesto de los bunkers, tampoco vale que os cuente nada, porque hay alguno hay por ahí. Pues, vengo justo de la última charla de la Univisa y de aquí me han contado que hay un cuartos también. Mm, yo creo que ya no queda ninguna diapositiva más, así que voy a sentarme. Voy a hacer un par de reflexiones para chapar un poco el asunto y eh, encaminarlo hacia lo que Antonio decía, ¿no? Este componente un poco más social. Eh, decrecer para vivir como nombre para, para un algo, para un progreso, como el que me refiero la Unidad de Madrid, a mí me parece muy apropiado, porque si no decrecemos nos vamos a ir encaminando cada vez más hacia algo que es que es lógico. Es decir, por eso al artículo aquel eh, le puse que el título del de, de, de crecimiento del fascismo o el fascismo del crecimiento. Porque a veces como que nos preocupamos mucho de que crezca la extrema derecha y quizá no nos damos cuenta de que es una consecuencia natural de intentar crecer eternamente en un planeta que es finito. Si tú quieres crecer eternamente en una... Con una si tú quieres comerte cada vez más tarta y la tarta cada vez se hace más pequeña, te vas a acabar pegando hasta con tu hermano por comerte ese trozo de tarta. Entonces, inevitablemente los países van a ir generando cada vez más situaciones de conflicto si nos seguimos empeñando en esta idea equivocada que se puede cambiar y que, que se debe de cambiar, porque si no va a ser mucho peor. Y además es como muy obvio que el tecnotinismo, este mito del progreso de que siempre va a venir la tecnología a salvarnos, es lo que de alguna manera también los nazis eran futuristas y estaban como muy asociados a esta imagen de la tecnología y tal. Y una frase de Walter Benjamin, que creo que es de las personas que mejor lo vio venir, que decía algo así como que el mayor error que habían cometido los guerreros alemanes era pensar que nadaban a favor de la corriente con el desarrollo tecnológico, porque eso no les dejó ver en la espiral de, o de destrucción en la que se estaban metiendo. Y yo creo que cuando tienes los datos es muy evidente que esta es la situación actual. Si estamos otra vez repitiendo la historia hasta el punto de que 100 años después ha vuelto a la guerra fascista en Italia, literalmente 100 años después, Tal vez estamos calcando la historia y es verdad que vamos a tener una depresión parecida al del 29, o probablemente creo que esto puede ir bastante peor, y lo que va a venir después, pues no te sorprenderá, te diría que... ¿eh? O sea, lo que va a venir después es obvio que si, si seguimos pasando nuestra sociedad en el crecimiento, en el perfectismo y en el tecno-optimismo, lo que va a venir es fascismo y colonialismo. Es decir, lo que va a depender es en qué lado de la balanza vas a tener que estar. Si vas a tener que ser más o menos fascista o más o menos fascista. Y ahora, para acabar de arreglar un poquito, vamos a lo positivo. ¿Qué se podría hacer con esto? Para empezar, y yo eh, voy a ser muy claro, creo que hay que apoyar a todas las personas que estamos haciendo divulgación en estas cuestiones como si fuéramos de la familia. Porque literalmente van a por nosotros, poco a poco, pero no es casualidad que el país nos ataque mucho que es un periódico que se a la de izquierda, pero la de izquierda no tiene nada. Que no es casualidad que haya según qué medios de comunicación que... Por ejemplo, hay algo que, que es muy curioso, ¿no? y es como a razón fueron a por él con el tema de las macroranjas pero el tema del decrecimiento lo han, lo han nombrado como tres o cuatro veces y no se han atreviado. Porque, en el fondo, es un debate que no les interesa abrir y que lo que les interesa es etiquetar y dividir los colapsistas para que tú te creas... Pues yo qué sé, que somos el enemigo nosotros, o ve tú vas a ver, ¿no? Entonces, hay que intentar esto, evitarlo, porque, claro, nosotros, de alguna manera, estamos convirtiéndonos un poco, muy a nuestro pesar, porque estoy seguro de que ni Antonio querría este, este lugar, ni yo tampoco, en amenazas para el sistema, porque la palabra de crecimiento tiene una virtud, que por eso nos empeñamos a algunos en seguir utilizándola, y es que no la puedes comprar tan fácil. Se ha comprado, y se ha comprado bio, sostenible, verde, eh, todo el capitalismo es capaz de hacer un producto, pero la palabra de crecimiento no es tan fácil. Hacer un producto. Aunque quizá haya que intentarlo. ¿no? Por eso lo de que Colombia le llame al decrecimiento vivir sabros o en América le llame buen vivir, pues nos tendremos que inventar alguna fórmula aquí en España para el contexto nuestro concreto para que este decrecimiento inevitable se transforme en deseable. ¿no? Que en eso estamos. Y luego hay dos herramientas, una la he mencionado ya, que es la desobediencia civil, que yo creo que es fundamental porque manda un mensaje muy claro, ¿no? lo que decimos en rebelión científica. Si, esto, si el panorama es tan grave, si te crees que es tan grave y eres un científico del clima y te tomas un café y te pones a leer el periódico, ¿quién te va a hacer eso? Pero si sí. coges un bote de remolacha y se lo echas al Congreso aventándote a que te caigan porrazos y a que te multen y a que ahora mismo te, te estás juncado, pues igual la gente empieza a hacerte un poco más de Y luego está la democratización radical, porque esto es otra de las grandes... Eh, el gran pelón, yo creo, ¿no? Es decir... Esta transición energética, si se dirige desde la gente del territorio, va a ser mucho más fácil que no responda a estos intereses, incluso extranjeros, que van a dirigir esto sin apego hacia el territorio, sin conocimiento del territorio, sin valorar y apreciar lo que tienen. Y la democratización radical a través de asambleas ciudadanas, a través de asambleas regionales, podría ser... Yo, yo pues, quería hacer una pregunta que a veces hago en la asamblea ¿Cuánta gente de aquí sabe que se ha producido una asamblea por el clima eh, estatal y que se ha recomendado una serie de recomendaciones al, al gobierno? a anotar la mano, por favor? La Destination Rebellion por sí, favor. Si coge baja la mano. Vale, sí, hay una, hay una. Está bien, ¿eh? O sea, es un porcentaje bastante más elevado de la mayoría de veces que damos las la asamblea. Pero así todo sigue siendo poca gente y, y, y es muy curioso lo que ha ocurrido con la Asamblea Ciudadana del Estado. No es un proceso en el cual el gobierno va ha pagar un millón de euros, nada más, para que esto tenga lugar. Y se han recomendado 172 propuestas a este gobierno, más progresista de historia Y de estas 172 propuestas, una ha sido literalmente hacer pedagogía sobre el crecimiento. Es decir, 100 personas elegidas por sorteo, asesoradas por expertos, con los datos delante, en cinco sesiones virtuales, han sido capaces de recomendar lo que ningún partido político, hasta izquierda, hace un poco, se han atrevido a eh, poner, digamos, como bandera de su programa. Es esto nos está mandando un mensaje y es que la democratización radical, además, es más rápida, además de ser más justa, es mucho más rápida a la hora de tomar decisiones, es mucho más efectiva para la situación que tenemos por delante. Entonces, por eso, eh, Macron se la sacó un poco de la chistera, ahora el gobierno español ha hecho una, en Irlanda se hecho una sola vuelta. en el Reino Unido también se ha hecho otra, esta es una de las maneras mediante las cuales podemos asegurarnos de que este proceso se pilote hacia un Y nada, con esto ya acabo, porque si no me voy a enrollar como cuenta. Pero una, nada, simplemente eso, eh, finalizar con, con los versos de Benedetti. Un poco acabamos en el artículo aquel, que es un poco el que ha dado pie a toda esta historia, porque cuando escribimos el artículo no sabíamos ni de coño que íbamos a publicar un libro que se llamase así. Fue una oferta que nos cayó después, porque el artículo se viralizó mucho. Y el artículo lo que viene a decir es un mensaje que yo creo que es muy positivo y es aprovechemos el otoño, porque el otoño es una época en la que aún tenemos energía, en la que aún tenemos más condiciones favorables y no es el fin del mundo, es el fin de un mundo, es el fin de un mundo en el que había una energía infinita aparentemente, en la cual además el otoño es siempre una estación en la cual pierdes un poco de energía porque el sol aparece menos y el clima se vuelve un poco más complicado. Esta es la, la situación en la que vamos a vivir los próximos ¿eh? la décadas. Es un clima más complicado, un poco menos de energía, pero si aprovechamos el otoño, llegará una primavera después de este invierno que vamos a tener que pasar, seguro sí o sí. Y la otra opción es que el invierno nos escombre, que es lo que dice Benedetti el poema, ¿no? Así que, entre una primavera que puede ser maravillosa y un, y un invierno que nos escombre, espero que, que elijamos la el primera. muchas gracias a los dos. Yo creo que ahora es momento también de que o sea, las personas que estamos aquí pues podamos comentar, aportar, plantear reflexiones porque está claro que eh, la tarea es muy grande y la tarea no es sencilla, ¿no? Entonces muchas veces eh, yo también cuando leo a Antonio o yo leo, y bueno, buenas cosas, y también a Juan, a veces ganas se esa sensación de qué hacemos, ¿no? Y, y efectivamente, toda estas, estas esta gente que, que, que, que te acusa de agoguera, de, de pues, colapsista y demás, no eh, lo hacen sabiendo que es una forma de atacar a que tú pueda ser una alternativa. Y bueno, pues abrimos palabras, a ver entre todas y todas, reflexiones, Vale, pues nada, en primer lugar agradeceros a, a los organizadores del evento y a los ponentes de la, la conferencia. Y la pregunta es un poco relacionada con, con lo último que, que trataban, ¿no? De qué hacemos y la verdad que ya os veo escuchando a los dos y leyendo y tal desde hace tiempo y me quedo un poco pues ¿no? porque la situación es grave porque no es la primera vez que os escucho contar cosas graves yo también me dedico a, a la investigación y leo donde publicáis, leo lo que hacéis y no tengo nada que me diga que estáis haciendo tonterías no, no me parece que Ojalá, como decís vosotros, pero no, no hay esa suerte y la verdad es que ya hay muchos libros que, que me dejo de leer porque para que me cuenten que se está acabando el mundo, me lo dejo de leer. Y, y, o sea, pero, o sea, que, que sé que tiene un trabajo la escritura de los libros, yo mismo me dedico a, a eso y, y es que, pero... pero necesito dormir por la noche, entonces la pregunta va un poco en ese sentido, ¿no? El qué que hacemos, la desobediencia civil, es que se me queda un poco, en fin, es que yo imagino que no tenéis una respuesta mágica, ¿no? que si la tuviera ya a lo mejor la hubierais dado ya, ¿no? pero un poco va en esa línea, que se puede hacer más allá, yo ya estaba en eco, por ejemplo, y, y se negaban a hablar de crecimiento porque era demasiado arriesgado, también parece súper pequeño y qué va a hacer, también pues, va a invertir la situación, pero en fin, muchas gracias. Eh, me gusta que me enseñado comentarios porque me permite introducir una, una serie de reflexiones. A ver, nosotros el problema que tenemos es que tenemos una adicción una que está adicional al crecimiento. Esto es parecido que es alcohólico, entonces el primer problema es este que tienes que y que tienes un problema. Entonces, nosotros somos, hemos mamado el tercentismo desde que somos niños. La manera en la que nosotros expresamos las cosas son básicamente el lenguaje del tercentismo. Hablamos de PIB, hablamos de creación de riqueza, hablamos de que es necesario que el PIB crezca con 2,2% para que se genere empleo, todo lo vemos en estos en Estados de no oferta y demanda. Estamos asumiendo que existe un mercado eficiente, una serie de cosas, porque lo has visto desde pequeño, y no, no, no lo criticas en fondos como si hubieras una misa cada domingo y vas a criticar una serie de cosas de manera crítica, porque siempre las has oído. Y esto es así. Esto es así. Entonces, tenemos una adicción que la adicción al Pero el creceptismo es destructivo, igual que lo es el alcoholismo. Entonces, el primer paso es reconocer que tenemos un problema. Entonces, que, evidentemente reconocer que tienes un problema con el alcohol o que tienes un problema con Augusto y pues eh, eh, evidentemente es Vamos ¿no? O sea, esto... Pero bueno, el crecentismo también se sabe. Pero pensad una cosa, y esto, a ver, yo lo digo así, también un poco, poco se más, pero pensad una cosa. Todos tenemos unos esquemas culturales que son los del crecentismo. Todos. Entonces, todos necesitamos una cierta reeducación. Todos necesitamos pensar que es perfectamente concebir un mundo no presentista. Pero el problema que hay es que como estamos tan metidos en ello, no vemos a él. Igual que la persona que está muy enganchada al alcohol no ve la manera de dejarlo, no ve la manera de prescindir de la siguiente copa. No la ve. y entonces dice que no hay alternativa y que no es... Y es normal, ¿eh? Sobre eso es lo que tú he dicho. Es normal porque, en el fondo, es, si llegamos si, si, con esta adicción desde que éramos niños técnicos, ¿no? Eh, no estamos condenados. Y ahora, hay una cosa, hay una serie de datos que últimamente repito mucho, para que la gente entienda hasta qué punto realmente, si quisiéramos, si tuviéramos un ataque colectivo de sentido común, este problema lo reduciríamos enormemente en nada. Así. El 40% del petróleo que se utiliza en el mundo se utiliza para transportar petróleo, carbón y gas. Entonces, en el momento que no hacen las petróleos de Arbónica, pues lógicamente ya no pasaba eso. Entonces, muchas veces, lo hace poco el normalmente de en Cataluña, entonces dicen, Cataluña necesita no sé cuánta energía. Y supongo que aquí en Euskadi se dice, ¿no? Euskadi necesita pues para esto transición. van yo Y yo digo, yo, yo, yo esto lo dije a ¿eh? los diputados y tal, pero yo, yo cada vez que oigo esto de Cataluña necesita no sé cuánta energía, se me los pelos como más Que digo, Cataluña no es un ser con voluntad, solamente es un territorio. Quienes necesitarán serán los catalanes y las catalanas. Ellos serán los que necesitarán. Pero si tú entras a eso, a lo que necesitan los catalanes y las catalanas, te das cuenta de que los catalanes y las catalanas necesitan pocas cosas. ¿Qué necesitan los catalanes, ¿Las catalanes y las catalanas? Que necesitan la gente de los Necesitan comer, necesitan sanidad, necesitan un techo, una preocupación ocupación digna, ropa, el amor de sus seres queridos y puedes tomar una, una caña con los amigos y decir, esto es lo que realmente necesitan los ciudadanos. Y tú empiezas a contar el coste energético de esto y dices, coño, pues, pues dale pues sí, sobres. Dale sobres. El 40% del petróleo se dedica a mover petróleo de carbonías. Tenemos una crisis alimentaria de, de la hostia. Dice el Banco Mundial que el 40% de la población del, del planeta este mismo otoño va a estar en situación de catástrofe humanitaria. No, no hablamos de ello, pero está extendiéndose más. ¿no? Y encima con el cambio climático, las cosechas se fracasan, ha sido malas en España, la cosecha del cereal ha sido mala en la India, ha sido mala en Argentina, ha sido mala en Brasil, ha sido mala en Portugal, Bueno, Resulta que nos pues, faltan alimentos, pero resulta que el 30% de los alimentos van a la basura sin tener no los pote nunca. Porque tenemos un sistema de distribución y valorización de los alimentos que para que las cosas salgan, lo que tienen que valer, según las dinámicas de la se tira el 30% de los alimentos. Entonces, no tenemos un problema de producción alimentaria, tenemos un problema de distribución alimentaria, tenemos un problema del sistema económico de valorización y distribución de los alimentos. Es muy fácil reducir, facilísimo, reducir el consumo de petróleo de España a la tercera parte prácticamente de la noche de Y eso nos regalaría entre 10 y 15 años para hacer los planes de transición. ¿Sabes cómo se hace eso? Tan simple como que, bueno, pues, con las estrictas al transporte del vehículo primario. ¿no? Ya sé que es una puta. Pero dices, oye, la gente que comparta el coche, dos, tres, con coches alquiler, no sé qué, esto no va a ser fácil, esto no va a ser, cómodo, Nadie dijo que fuera a fácil, ni cómodo. La cuestión es que es imposible. Y luego lo que haces es eliminar todo el transporte por terreno. El necesario es necesario que es enorme, que es legión. Además el caso particular de España es un país en el que todo se transporta con camión. Y la zona en la que yo vivo, en Cataluña, es por tomamos las patatas que hacemos allí, se van a Francia, se las comen allí, las congelan y luego al cabello vuelven a tener para nosotros, y esto es un porque además ellos hacen patatas también. Entonces, realmente, tú si te lo vas a mirar las cosas una por una, el consumo de energía se puede reducir muy fácil, muy fácil. Con cosas que realmente no afectan nada a la calidad de la vida de las personas. También el estilo de vida, pero no afecta a la calidad de vida, se puede reducir prácticamente a un 70%. Así de claro. Hay estudios, y esto los en particular del grupo de Jutta Steinberg, trata de. Bueno, en fin. Eh, que fin, te muestran que podríamos mantener un estilo de vida muy semejante a lo que vemos aquí ahora, que además se podría actualizar, porque sea, antes el planeta está consumiendo la vez más parte de la energía Dios, mire, y de los niveles los materiales que estamos consumiendo. Entonces, realmente, lo que nos está matando es el crescentismo. Es eso, lo que no abandonamos y que nos está llevando al hoyo es el crescentismo. Deja la botella, muchachos, que te está matando. Pues tenemos que aprender, y cuesta mucho porque es un hecho cultural. Es que la batalla principal es la cultural. Es que ni siquiera es la técnica. A nivel técnico podemos hacer un montón de cosas. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer para hacer mucho mejor las cosas que lo que se está haciendo ahora. Lo único que los científicos tecnólogos son capaces de hacer es inventarse una fuente de energía mágica para que todos se igual de Más igual de mal. ¿Vale? Pero si lo que se trata es aprovechar bien las cosas, existe infinidad de maneras de hacerlo. Entonces, el problema no es terno material. El problema está que aquí. Nos tenemos que desintoxicar. Y esto es lo que cuesta. Pero es que precisamente por eso, sesiones como la de hoy son tan importantes y precisamente por eso es fundamental que el debate del decrecentismo se abra de una manera honesta y eso. es muy valiente lo que estéis haciendo porque bueno, nosotros recordamos la anécdota famosa. De ciertos representantes políticos hace años que evidentemente conocía estas cosas y que era ¿no? un de izquierda. Sí, sí. Y que dijo a mí que, que, es que claro, que con el eleccentismo no se ganan votos. Y lo que tampoco se diga, evidentemente. Yo, no todas estas cosas hace años y luego no es mejor manera empezar una fiesta, pero vaya. <risa> pero hay una cosa que es muy importante. Señalar que tienes un problema es el primer paso para curarte Entonces, en el fondo, eso, tú imagínate que tú vas al médico y el médico te dice que tienes un cáncer pero... ¡Perdón! Perdón. perdón. perdón. Bueno, ya está, escuché, he hecho muchas cosas. No, no, no, no, bueno, bueno, pues eso, le vas al médico y el médico te dice, tienes un cáncer. Digo, pero a ver, hay muchos tratamientos, vamos a no sé sea, qué. Y tú te pusieras a decir, es que este médico es un catastrofista, es un desgraciado, apocalíptico, y no sé qué. Vale. Dices, está no, hombre, no. Este tío te está diagnosticando tu problema como primer paso a solucionar. Entonces lo que es una... La vergüenza, lo que, a Juan. lo que es una vergüenza es que la gente que nos estamos dedicando a analizar el problema de las mil vueltas... Yo siempre digo lo mismo, yo tengo dos hijos pequeños, ¿no? No son tan pequeños, pero no tengo los hijos. ¿Qué, ¿Qué creéis? ¿Vosotros no creéis que yo lo que quiero es un futuro para mis hijos? Como es normal. Yo no tengo ningún interés ni placer morboso en ver cómo se desborda la sociedad. Es justamente lo contrario. Entonces, más vueltas que he dado y más veces que yo si he deseado estar equivocado, pero al mismo tiempo soy hombre de ciencia y estoy entrenado para analizar datos y para ser objetivo más allá de mis preferencias personales. Y a mí, precisamente, únicamente por ese sentido de responsabilidad adulta, porque también uno de los problemas que tenemos es que actuamos como niños pequeños de los problemas. Porque estas cosas las hago con mis hijos, y el que vino, tiene 11 años y lo entiende perfectamente. Y hablamos de estas cosas y el tiene muy claro hacia dónde vamos y cómo podemos entrar a apoyar a Necesitamos reaccionar como adultos. Necesitamos un cambio cultural. Necesitamos comprender que el primer paso para superar el problema es diagnosticarlo bien. Si tú ya has leído mucho tiempo, no te hagas más, porque esto es lo mismo de lo del scientific remedio de lo que dicen que, ¿para qué vamos a ver más informes del IPCC para certificar que el, que el clima está bien jodido? Y simplemente no es pues que está todavía más jodido, compañeros. Si no sirve para nada. Si lo que hay que hacer es cambiar. O sea, ya no es cuestión de diagnosticarlo más. Cuando ya no es suficiente de diagnóstico, cuando ya lo sabes, lo que tenemos que hablar es las cosas prácticas. Y cosas prácticas se pueden hacer muchas. Muchas de las recetas pasan por el localismo. Muchas recetas pasan por abandonar el recetismo, por prácticas de aprovechamiento local. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. También hemos dicho una cosa, intentamos empezar a hacer cosas, por ejemplo con Luis López reyes y con la de Amazon queríamos hacer un pequeño estudio o sea, vamos a hacer lo lo hemos hecho no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, para no, no, no, no, no, no, vale que no, uno de los que yo creo que es bastante importante ¿vale? porque al final qué pasa somos cuatro que cuatro desgraciados que estamos pensando en cosas que se no, no, haciendo y entonces cuando pues hacemos lo no, podemos, cuando podemos y cuando nos pero os digo que hay muchísimas cosas que se puede hacer. Lo más crítico es el cambio cultural y es aquí, yo creo, donde hay que incidir más. Abrir este debate, salir a la sociedad y decir, sí. Además, si yo le considero una cosa, más que defender el decrecimiento, lo que hay que hacer es denunciar lo tóxico de la ideología del crecentismo. Que el crecentismo es tóxico. el crecentismo manda. Esto es lo que hay que explicar. Hay que abandonar el crecentismo porque es desesperado. Vale, un par de cositas a estas preguntas muy breves. Eh, que conste que tampoco somos tan cuatro gatos ya, ¿eh? Que está Gustavo Petro, presidente de Colombia, hablando de crecimiento, de New York Times hablando de crecimiento, Macron hablando del fin de la abundancia. O sea, cada vez es más evidente y cada vez somos menos cuatro gatos. Lo que sí que es verdad, es que ojalá fuéramos muchos más, ¿no? eso sí. Y luego del tema de, de lo del problema y tal, eh, hay fases del duelo, están ¿no? especificadas de negación, ira, de negociación, depresión y aceptación. Y es necesario que nos duela, que no nos guste lo que leemos, que no queramos leer más. Pero hay un documental que acaba de salir ahora que está bastante bien, que se llama Una vez lo sabes, y es que una vez lo sabes, ya no necesitas leerte más libros, hay que pasar a la acción. Si no te vale la desobediencia, está fantástico. Hay 50.000 cosas más que se pueden hacer en una asociación, en un movimiento social, en una comunidad de vecinos, en lo que sea, pero hay que organizarlos. Porque además estas cosas no ocurren por, por arte de magia. Yo viví 15 años muy desde el primer día. Eh, para empezar fui el loco al que se le ocurrió. Vamos a convocar la campada de Valencia. Pues aquí lo digo. Bien, ¿no? y, y ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió porque había una asociación dedicándose, dedicándose sobre todo al tema de la vivienda, la paz, otra al tema de la economía, la TAC, otra al tema de la democracia, la democracia real ya, otra con el tema de la juventud, juventud sin futuro, que se dieron cuenta de que tenían que coordinarse y organizarse para hacer cosas conjuntamente. Y así es como de repente, un día, pones los ingredientes correctos y la receta sale. Pues esto es lo que hay que hacer. Yo no creo que Extinction Rebellion o no Rebelión Científica, que es donde yo invito sea la solución o la panacea pero apoyo donde veo que puedo e intento polinizar también a otras organizaciones y a más gente, para que algún día salga algo más potente Porque necesitamos de verdad esto, ¿no? Necesitamos mentalidad de especie. Es que además hasta los antropólogos y los filósofos y los sociólogos, que van a a aquí, pues son los que realmente están diagnosticando mejor que nadie, ¿no? El problema que tenemos, porque el problema es cultural. Y la mentalidad de especie, ¿cómo se podría lograr? Es que hay una cosa que es muy clara, lo del cáncer la ha probado, ¿no? la, la, la, te lo voy a apuntillar. ¿El cáncer qué es? El cáncer es una célula que descontrola su crecimiento. No sé si os suena la historia, ¿no? Es decir, me, me recuerda a cierto sistema económico. Y además, ¿cómo se podría solucionar el cáncer? ¿no? Es decir, también de alguna manera el cuerpo humano se comunica entre las diversas células y precisamente los medios de manipulación masiva, porque no tienen otro nombre, lo que se dedican es a impedir que la comunicación entre las personas sea efectiva, porque saben que si nos comunicásemos contando lo que todos los datos, la vista de cualquiera que los mire, nos están diciendo es que tendríamos que estar haciendo algo más de lo que estamos haciendo. Entonces, como mínimo, como decía Antonio, que, literalmente ir a por los medios de comunicación que manipulan, hablar con el vecino. Eh, hablar con el amigo, hablar con la pareja, hablar con, o sea, lo que se pueda para comunicarnos mejor, porque si hay alguna solución a todo esto, que hay, por supuesto, pasa por eso, pasa por, por, por eso la democratización radical, porque es una manera de que empecemos a comunicarnos más y mejor. Oh, bien, eh, yo quería agradeceros mucho que hayáis venido y a, a la organización que, que hayáis organizado esta reunión bien cerquita de casa. <risa> y, <a mucho> <risa> y yo, me, me ha gustado mucho que Confi haya empezado con el tema de las, de las propuestas, porque yo pues, al final también lees libros y ves vídeos y tal, y no sé si en las redes sociales, no da tiempo, pero casi no se nada de las propuestas. Y más ha molado el combi. Y entonces quiero ir también por lo el... que yo vengo de la lucha militarista contra el ejército y al final de la campaña contra, contra la mili, y la desobediencia civil la veo básica. Pero básica sobre todo para, para poner la cuestión encima de la mesa, para dar la curra y para dar la batalla cultural de que decía Antonio. Al final, el, los medios de comunicación son de gente capitalista y las redes sociales más privativas son también capitalistas. Entonces es muy complicado que el algoritmo te vaya a, o, eh, te vaya a apoyar esto. Entonces hay que dar la cura y yo creo que la desobediencia civil es, es fundamental. Y, y veo que es importante también, viendo la represión que aplican a, la, a las acciones directas. ¿no? El, si, si algo no... Sí, si algo no les va a gustar, van a intentar hundirte económicamente o con miedo a amenazarte con miles de años de cárcel. Pero, pero creo que es el perro que hay que seguir, por lo menos para, para expandir la idea. Y luego para, para qué hacer como persona humana casi individual, pues yo creo que hay que hacer comunidad ¿no? y que eh, pues, ver en, en qué es lo que más te interesa, bajar al barrio y hablar con los vecinos que también se dice que antes no conocíamos. Antes nos conocíamos los vecinos de la escalera y ahora no. Pues, bueno, sal al descansito. Le llamo a un rete y a, ver, y a ver quién está, ¿no? Y porque tarde o temprano vamos a tener que apoyar también, porque al final hablamos del crecimiento, pero nos van a obligar a decrecer más de lo que ya hemos decrecido voluntariamente. Y entonces, pues casi hablar con el vecino, bajar al barrio, apuntarse a o sea, sindicarse, porque las condiciones de trabajo van a estar muy jodidas también apuntarse a grupos de consumo, apoyar a los, a los agricultores locales, que al final son los que van a tener la comida cerquita y no vamos a tener que tirar de, de trailers para que nos traigan la lechuga desde Cuenca, y, y fundamentalmente eso. Que muchas gracias. Y... Bueno, yo de todo lo que has dicho, o estoy sea, de acuerdo. Solamente incidiría más en el, el tema de las, todas las comunidades locales, ¿no? yo creo que precisamente Teniendo en cuenta las dificultades a las que vamos, que van a ser más eficientes, y de hecho hay, por ejemplo, mucha gente que a la vuelta de vacaciones se encuentra con unas facturas de la luz que no se esperaban. Y yo o sé sea, muchos negocios pequeños que a mismo nos están pasando muy mal, típicamente los que tienen como dicen los economistas, sí. me lo han añadido por producto, porque, por ejemplo, son en el caso de las para que cada vez se han encontrado, se han multiplicado la factura de la luz por tres, es un y cada vez menos unidades, Y tú pues, lo estás encontrando, y así, yo también estoy seguro que aquí pasa y con ellas se hacen muchos negocios. Pero también, pues bastante a tu vecino está en una situación de corrupción energética, de precariado laboral y de demás. Entonces, yo creo que uno de los aspectos que es bastante clave es vertebrarnos y conseguir comunidad para hacer frente a los puntos tan complicados que tenemos complicado, o sea, encima. Entonces, porque pues, además una cosa que yo tengo que repetir, pues, es que se hace muchos años, ¿no? con el tema de, de la crisis energética y demás. Muchas veces las estrategias de las organizaciones políticas hay mucha idea. De ejercer, digamos, una acción vertical ya las instituciones se desde ahí, que es muy difícil, además, en el Estado capitalista, y en los no Pero yo creo que antes que eso se toque que tira, que te que yo que pegue frío, yo creo que más que ahora, más, más que nunca ahora, es muy, es muy importante estar al pie de la calle, estar con la gente, estar garantizando que la gente pueda comer, estar garantizando que la gente no se muera de frío. Yo, bueno, mmm, esto, que Pablo sabe, porque lo repito muchas veces, eh, una conversación que ha sido recurrente en los medios de comunicación británicos en los últimos meses, es decir, que este invierno millones de británicos van a tener que escoger entre Molise Lampa, de frío que luego salió el alcalde de Londres diciendo que no van a tener que decir porque les van a pasar otras cosas. ¿no? Pero bueno, que es que los no, no reímos, pero es para llorar. Y es que además a mí lo que me aterra de esto es que esto se dice en una conversación de personas educadas tomando el té a las 5, como hace que dice, mañana va a llover pues esas no y para mil personas. También es verdad que están ha movido mucha gente en los otros sitios, porque, por ejemplo, bienvenida a la le importar la puta mierda, ¿no? Pero, pero, pero bueno, yo creo que es importante pensar a ¿no? partir eso. Para mí es clave que tú no puedes permitir que tu vecino pase frío, que tú no puedes permitir que los hijos de tu vecina pasen frío Entonces yo creo que son este tipo de cosas por las que realmente una acción concreta, además yo creo que cada vez más, los meses que vendrán necesario, ¿no? y los adaptando, porque además también también la manera de construir la Si el mundo va fallando las compañías eléctricas en el Río Unido, las compañías eléctricas les están cortando la luz a algunos negocios con tanto el curado que en invierno no podrán pagar la factura. Entonces, bueno, pues no sí, sé, tenemos que empezar a tomar medidas Igual que nacionalizar algo, lo si a... Igual, decir, oye, y oye, los bienes del Estado están supeditados al fin común, ¿no? Que esto, por cierto, puse a Alberto Bartol en un tuit y se le echaron a la abuela, vuelve a lo no sé qué, y lo puse. El artículo de la constitución española. No es que, el tanto que lo que utilices, como antes de eso, todavía no nos va a Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que este es tipo de cosas en las que hay que incidir más. Y en las que va a ser muy importante incidir, los próximos, meses, porque esto va a poner, por esto lo estamos hablando, dentro de meses, ¿no? que en España va a ser menos duro, de momento, mientras los ministradores aguanten, pero como en Iberia hay un problema gordo, algo, pues nos va a quitar la risa fruta que tenemos ahora, o como en los Estados Unidos, que ya está empezando a decir que se está subiendo mucho el precio del gas, porque se exporta mucho a Europa, y entonces empiezan a cerrar los servicios. <ríe> y es más, ahora no tenemos el testigo, lo otro tampoco lo tenemos del gas, pero no sé sea, ya. Entonces, bueno, es, es fundamental. La gente comuniante, la piedra de la caña, es fundamental. Porque además, así la gente también ve de... que predicas y gastes. Que predicas que con el ejemplo, que haces lo que tienes que hacer. Una cosa muy breve es que hay una coña que suelo hacer yo bastante y creo que viene muy apropiada ahora. Es el de crecimiento, o se convierte en vox populi, o se convierte en vox a secas. <risa> eh, es aquello de, de si, si no hablamos de esto, el que lo va a aprovechar es el que, aunque sea civilina e inconscientemente, está contando un poquito de que no hay algo. ¿no? Al menos para seguir adelante. Y, y una cosa que yo creo que puede ser muy alegre también, es pensar que a veces también cuando todo se acelera, como parece que ha pasado, parece que no, como está pasando, ¿no? que ni siquiera ¿no? las previsiones de hace ocho meses se cumplen y se ponen peor de eh, lo que estaban, también se aceleran las oportunidades de cambiar las cosas. Lo que parecía imposible hace pues, un año y medio, le dices a alguien que la Unión Europea se va a plantear regular el mercado eléctrico y cambiar el sistema nacionalista y no sé qué. O sea, todo esto parecía imposible. Y hay un ejemplo histórico que demuestra hasta qué punto esto además lo puede provocar hasta la extrema derecha. La revuelta de los privilegiados ocurrió justo un año antes de que la Revolución Francesa estallase. Y de hecho es una de las causas de que la Revolución Francesa estallase. Junto con un volcán, volcán reventó seis en Irlanda y también fastidió las cosechas. ¿no? Es decir, cuando se juntan muchos problemas, las sociedades son más capaces de actuar. Porque de repente ven claro que hay que hacer algo más que escribir o leer libros. Y entonces, eh, bueno, puede parecer que en Europa, no lo parece desgraciadamente solo, el fascismo está ganando la partida, pero precisamente cagadas como las que se van a pegar cuando toquen un poco de poder son las que pueden hacer también que la gente coja el péndulo y se vaya directamente hacia el otro lado. A hacer la Así que no hay que perder la, la, la fe ni aunque la cosa se ponga muy fea. Que puede ocurrir si no hacemos que el crecimiento sea poco a Sí, buenas tardes. Bueno, a mí también me ha encantado esta charla, pero. Dentro del contexto de ese caballo de los valores, de la hegemonía, por la sociedad cristiana, es maravillosa. Creo que hablar de decrecimiento a secas, al principio, que se si quedaría corto, no sería suficiente. Porque si tenemos que producir menos, significa que tenemos que repartir mejor. Y repartir mejor supone cuestionarse todo el modelo en su conjunto Todo el sistema capitalista es el responsable. Porque todo lo que... Lo que tú, Juan, mencionas de que, bueno, cosas malas pueden llevar a, dentro de ese efecto a cosas buenas. Eh, este proceso lo dirige quien lo dirige. No somos nosotros. Son no sé, los, los superricos, los oligopolios, los supercapitalistas. Tenemos que acabar con todos. Es absolutamente imprescindible. Porque si no, la teoría del decrecimiento, si no somos capaces de reequilibrarla de la otra forma. Tampoco sería suficiente para solucionar los problemas. No sé qué opináis al respecto. Pero eso ya está contemplado. ¿eh? Que en general, todo, toda la mayoría, porque también bajo el paraguas de crecimiento entran cosas que son un poco diversas. ¿sí? Pero eh, uno de los ingredientes fundamentales del crecimiento es la redistribución. ¿eh? Es que si no es imposible el crecimiento no es simplemente el hecho de que uno tiene que disminuir el impacto de más, además eso es anticapitalista por definición. No sabes, esto, sino que además tiene que ser un proceso profundamente democrático, porque entonces, si no es otra cosa. Si no lo que es es ecofascismo, es decir, si tú vas a un sistema en el que tú lo que haces es abarcarte los límites del planeta, pero no distribuyes las cosas de manera equitativa, igualitaria, entonces tú lo que tienes es típicamente mano con un sitio de manera represiva, pues eso es un ecofascismo, es decir, que mantienes todos de los límites, pero básicamente con los pocos privilegios y las áreas posibles. Entonces, yo para mí. A pesar de que hay diversas corrientes en marcha, pero para mí cuando no va de crecimiento habla muy bien, de un movimiento profundamente democrático y evidentemente la redistribución no es una evidente clave. Y ya la propiedad de crecimiento es contraria a un sistema extensivo que es el conceptista, no que en el fondo lo menos la parte de la competencia financiera. Yo creo que todo el, problema pues, no es la competencia financiera. Sí, sí, un poco más que añadir. Simplemente o sea, creo que el decrecimiento es radicalmente anticapitalista, por, por definición. Casi todos los, los teóricos que definen esta idea son, de, son anticapitalistas, hasta el punto de que el IPCC, por ejemplo, los dos artículos que publicamos, eh, uno se titula, el IPCC, a, a, no sé si pone, señala un verbo de este estilo, que el decrecimiento es inevitable y el otro que publicamos está extraído literalmente del informe del IPCC, que es la ONU. Y están citando a un teórico que se llama Andreas y a otro que se llama y los dos son un cuerpo de crecientistas o como mínimo socialistas. Y el IPCC, esto lo han tenido que dejar en el informe, no lo han podido modificar porque estaba en el informe, digamos, en general, de, de, de 4.000 páginas que no se le en y ahí no lo no les importa totalmente. ¿no? Eh, y ahí pone literalmente que el capitalismo es insostenible. Esto lo pone en el, en el informe de la comunidad científica de vanguardia, hablando además de estudios relacionados con el decrecimiento. Reconocen la insostenibilidad del capitalismo, eh, con lo cual digamos que en ese sentido está claro. Y, y una, una, una serie de propuestas que yo creo que pueden ayudar también a identificar qué es lo que tendría que ser un crecimiento anticapitalista, porque es que el problema es que si mucha gente entiende de crecimiento aún como recesión y no. Es decir, la recesión es recesión, es una cosa que ocurre, que no se planifica y que, pues bueno, nos las hace pasar peor. Pero el de crecimiento lo que busca es precisamente crecer de manera horizontal. Es decir, es el, el, el único crecimiento sostenible, o si sea, aún se sigue usando ese mantra, en vez de ser vertical, crecer el PIB, una, ¿no? esto es muy fálico también esto de crecer a ver hablar, ¿no? pues es al través, es horizontal, es ampliar la base es hacer que, de repente, la gente tenga lo mínimo para vivir garantizado, de tal manera que no tenga que esclavizarse en procesos productivos en los que venden su fuerza de trabajo y en los que no. O sea, lo que se conoce como trabajos de mierda, no porque sean de mierda, sino porque no hacen a la gente feliz ni siquiera. No, no, no debería ni de existir. Hay muchísimos trabajos que se les puede ocurrir, por supuesto, la industria militar, o para mí desde el punto de vista de la publicidad también, eh, como mínimo, habría que reducirla muchísimo. Hay muchos sectores que se pueden hacer de crecer y a la vez crecer en otros. Y, sobre todo, una cosa que tiene que crecer también es la jornada. laboral la, Que es que esto, yo no sé cómo nos... O sea, lavan el cerebro con el tema de... Por ejemplo, ¿no? Keynes, que no es precisamente un anticapitalista tampoco, ni, ni un radical, en 1930 dejó escrito que creía que cuando pasaran 100 años ya uno está trabajando 15 horas la semana. Y estamos trabajando lo mismo que cuando Keynes. Es decir, ¿quién se ha beneficiado? ¿Quién se ha forrado con todo ese exceso de productividad? Entonces, realmente, si se reduce la jornada laboral, de repente, de un plumazo, usas menos recursos, tienes más tiempo libre para precisamente reflexionar cómo cambiar esto mejor. Eh, dejas de tener también, yo creo que hay una serie de propuestas, reducción de la jornada laboral, una especie de híbrido entre renta básica y trabajo a la mitad, que tú tengas fuerza de trabajo para que el Estado también pueda dirigirla hacia, oye, ahora hace falta regenerar el sector, o hace falta este sector de transición en el centro y luego a la vez que haya periodos de tu vida, en los que no tengas que escravizarte a trabajar Esto debería ser obligatorio. Y luego hay una serie de medidas también que tienen que ver con la obsolescencia programada y cómo se produce que si se ejerzasen, digamos, a la gran escala, es que el problema se reduciría a la mitad, inmediatamente. O sea, realmente hay muchas maneras de hacer que esto se encamine hacia algo que igual es verdad que hay que apellidar, porque si no es verdad que el decrecimiento solo, parece que estás hablando de recesión y lo que habría que hablar es de decrecimiento redistributivo o de crecimiento, no sé, sí. ya se nos ocurrirá, es algo sostenible. Es que sí, claro, sostenible <risa> ¿no? como contraposición al crecimiento de los ingresos. Bueno, ya a ver, ya se nos ocurrirá alguna ah, que funcione. Eh, buenas noches. Primero de todos, le eh, damos las gracias por venir y, bueno, personalmente a Antonio, porque, bueno, digamos eh, que ha claro. sido mi entrada, mi en apertura de ojos a este mundo que está soterrado en el mundo actual. Eh, quería hacer una pregunta concreta y luego una reflexión. Perdón por ir a algo más eh, pequeño, pero eh, trabajo en un sector que va a ser muy afectado, trabajo en el área de informática. Entonces, quería saber un poco eh, ¿qué, es el, qué partes de esas tecnologías sobre esos sectores eh, pueden llegar a quedar si es que llegará a quedar a uno o cuáles pueden tener más potencial en el mundo en el que por otro lado, también eh, lo que quería comentar era un poco que eh, digamos que en un sector por decir libertario o lo que sea se empieza a acercar el discurso en algunas cosas pero siendo lado completamente opuesto en ese sentido de de ir contra ese crecimiento y demás. Y por otro lado, que creo que también la palabra de crecimiento se la están apropiando poco a poco y que de alguna manera eh, la impresión es que están echando las partes negativas de ese crecimiento obligado hacia ese concepto en sí. Muchas gracias. Bueno, pues yo por lo primero... A ver, dices, eh, trabajas en el sector de informática y una cosa que tener en cuenta, es decir, que eh, uno claro, puede pensar, pues no vamos a poder mantener nada y entonces bueno, no volvemos a situación parecida de la media. Yo creo que esto no tiene por qué ser un estructura de esta manera. Una de las cosas que yo hace tiempo que intento mover, me está costando mucho, no subo con lo mismo, ¿no? con un poquito, cosas, es hacer una discusión que yo creo que se puede, se que hacer sobre cuáles, eh, por ejemplo, los chips que se pueden fabricar, de en sostenibles. ¿no? Entonces, para mí está creo que tiene un proceso tecnológico, es decir, las reglas estas que se están intentando hacer en los nanómetros son completamente insostenibles sostenibles, por la cantidad de materia la cantidad de energía, la complejidad de los sistemas de fabricación, etcétera, etcétera Yo creo que bueno, sería factible, con una cantidad de energía razonable, volver a tecnologías que seguramente pues, serían Esté como algún lugar entre principios y finales de los años 90. ¿no? Que, como yo esto lo he vivido, y también yo entiendo cuando digo esto, la gente Yo, como ya tengo unos años de recorrido, además, yo estaba vinculado a las TICs para mi vida. Eh, yo he seguido la evolución desde el Z80, el eh, Spectrum hasta, hasta los 80, 86, 80, 88. 8028638648630 y por algún motivo 686 y luego todos los cambios y demás. Hay un punto por ahí que la relación entre beneficio social que nos trae, porque hay beneficios beneficio social las cifras, no hay, hay. Es importante, se necesita para muchas cosas. Hay muchos sistemas de control, se necesita computación, se necesita sistemas de control. Se necesita además, se puede mantener un cierto internet, con otras cosas, prácticas y demás y además una cosa que yo os puedo decir yo que cuando era chaval o sea justo había cumplido 18 años me programé un juego en código máquina del Z80 de Spectrum yo soy el típico tío que que me meto ahí en un, un byte y vamos y aprovecha este último minuto o sea no voy a y bueno es una manera diferente de programar ¿no? yo yo me doy cuenta cuando yo hago mis programas o cuando lanzan pues mis compañeras mi equipo son pues, pues, gente un poco más con aquello, nos dicen que más con aquello, y ya programan de otra manera, porque han vivido de otra manera. Bueno, pues hay mucha cosa, mucha cosa, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo margen para hacer con bastante menos, mucho, es decir, casi lo que se puede hacer ahora, y pensar que con un, con un ordenador, unos ordenadores que eran literalmente la millonésima parte de lo que tiene un móvil hoy en día, se envió un hombre a la luna. ¿eh? O sea que este, bueno, pues yo creo que ahí hay, hay imagen importante. Entonces, ¿qué sucede con este sector? Igual que se pasa con muchos otros. Que esto hay que organizarlo. Porque si lo dejamos que se organice por las cosas del mercado, lo que va a pasar es que se van a ir destruyendo sectores. ¿no? Es una de las situaciones más críticas que estamos viendo ahora mismo, esto es importante que lo sepáis, ahora viene la, la, la, el cubo de agua fría, ¿no? es lo que va a pasar con Basque. Bas, Basque es un gran pues, aspecto, pues, es un dañito directivo, hemos discutido semanas, en el, en el grupo de correos y demás, pero es un tema que ahora, por ejemplo, yo vi la antigua Andegar, en las unas semanas que también se hablan de ello, si vas para, para toda la industria europea y vas a estar en las últimas. Y yo creo que además, Alemania estaba tentada de ceder al chantaje ruso. ¿no? yo creo que para que no pueda ceder, pues bueno, ahora los, los casos de pues, posibilidad no hay marcha para atrás. ¿no? Hay que pilotar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tiene más futuro? Te voy a decir, todo tiene futuro. Todo tiene futuro, pero el futuro lo tenemos que construir nosotros. Entonces hay que bajar a los detalles. Hay mucha gente con conocimiento técnico que se tiene que implicar. Se puede hacer, pero no se va a hacer solo. Y además, estas lógicas de mercado las que estamos van ¿vale? en el sentido contrario: van ¿vale? en el sentido de destruirlo todo. O sea, porque el problema de la máquina que crecientista es una máquina con ruedas dentadas, que en el momento que se sale en la esas codas dentadas de lo que hacen es trincharlo todo. Es lo que todo ¿no? Entonces es muy importante para esa mega máquina porque es una máquina que lo único que sabe es destruir para producir lo que produce. ¿no? Entonces, si yo eres nacido, ¿qué haces? Es te echar personas, de echarlezas echar, echar, echar, echar. Entonces, se puede hacer todo, se puede hacer todo. Hace falta, mira, una de las cosas que me explico muy a menudo es que esta situación a la que vamos eh, puede ser la de la ingeniería, porque hay que diseñar tantas cosas, hay que hacer tantos diseños de todo, que realmente hay muchísimo trabajo Además, te tenido un trabajo que a mí personalmente me parece bonito y especialmente hablando de la informática, por eso, porque yo, He vivido otra forma de programar, otra forma de concebir las cosas. ¿no? Y ahí hay imagen, yo creo que es absolutamente enorme. Entonces, Pero aquí de nuevo yo creo que si no es mediante un proceso radicalmente democrático, no un proceso de empoderamiento de la gente, que vamos a hacer lo que realmente necesitamos, entonces me va a ser muy difícil conseguir algo más fácil aquí y en el resto de sectores. Y con respecto a las otras cuestiones que planteabas, como la que había más clica para, para Juan, pero me que un poquito que lo no, planteabas además. Nos eh, que nada, una reflexión en el sentido de que, digamos que en el otro eh, espectro del, del político, eh, digamos que voces libertarias también estaban entiendo, digamos tomando partes del decimismo de, de como eh, futuro. Y por otro lado, comentaba que, desde, que desde el mismo como concepto estaba siendo, o sea, pienso que. Eh, y le van a echar toda la parte mala de hacia dónde vamos a ir obligatoriamente. Bueno, si sí, hay una cosa que es cierta, es que yo también he detenido últimamente, cuando se está hablando de la carencia y la escasez, es que se está hablando de, de, de crecimiento, o sea, y no es casual, no, no es casual, no es casual, no es casual, incluso ya está bastante alerta de que hay que distinguir entre lo que es la escasez y la austeridad a la hora de de lo que es el decrecimiento que se ha ideado el señor Miguel Cáiz y otro. Quizás, Juan puede quitarle un No, es no, muy breve que, a ver, el decrecimiento no es casual, como decía Antonio, me acuerdo de un artículo del, del periódico de Cataluña, que, que fue maravilloso, ¿no? justo hablando de la ampliación del aeropuerto de Barcelona, ¿De qué sentido tiene ampliar ahora mismo ya un aeropuerto, o un puerto, es decir, pues igual, con los combustibles fósiles que quedan igual, ¿no? Y el artículo ponía literalmente: cuidado con los que hacen apología del decrecimiento. O sea, ya no sabíamos, es un término que está muy asociado, ya sabemos a qué. Los que hacen apología. Cuando apología, me acuerdo de, de un artículo que publicamos nosotros ahí al respecto, y apología significa en defensa de, por supuesto que hacemos apología del decrecimiento, porque de alguna manera sabemos que es inevitable, entonces, eh, es bueno, porque sí que es verdad, es que también es verdad que a veces no está tan mal que según qué sectores se apropien de según qué palabras, porque sin darse cuenta, aunque intenten como desprestigiarlas de o tal, la fase aquella de cambio. Es decir, primero te ignoran, después se burlan de ti, después te atacan y entonces has ganado la partida. Es decir, ahora estamos en la fase en la que nos están atacando, porque cada vez es más evidente el crecimiento, digamos, malentendido, como la que viene, y lo que aún no está claro es si vamos a ser lo suficientemente valientes y organizados o organizadas para gestionarlo colectivamente. Porque hay una cosa que además es muy evidente, y un poco tiene que ver con lo que ha comentado Antonio. Tendría que haber una asamblea ciudadana por la energía, para que los expertos en energía debatan con la sociedad civil en este sorteo estratificado que hace que sea representativa y se pongan de acuerdo o puedan verse los matices, porque la transición energética es aún mucho más compleja que el cambio climático. Es decir, el cambio climático está más o menos todo el mundo de acuerdo, salvo Esperanza Aguirre todo, todo y cuatro más, ¿no? Pero, pero en la transición energética sí que hay diferentes aún, familias, digamos, posicionamientos y eh, se ha ganado menos ese espacio ¿no? de debate. Y luego también tendría que haber una transición, o sea, una asamblea por la transición o la soberanía alimentaria, que reuniese a la gente, Marta Rivera, Ferre, este tipo de gente, que pudieran precisamente elaborar planes de transición para hacer al sistema alimentario resiliente, que quizás es una palabra que está un poco menos gastada que sostiene. Y también tendría que haber quizás una asamblea ciudadana eh, para el tema de la desigualdad económica, como redistribuir la, la, la carga. O sea, es que... En el fondo, yo creo que todos y todas aquí lo sabemos. Militar en las asociaciones, en los colectivos, cuesta. Porque también es verdad que a veces, pues bueno, no es fácil hacer caminar organizaciones y, y a veces es ah, tú eres pesado, no sé qué. Pero hay una de veces que hemos estado en un colectivo o en una organización y, y nos hemos dado cuenta de que entre diez la cosa sale mejor que entre dos. Es decir, que a veces el proceso de inteligencia colectiva es maravilloso y descubrir eh, lo que queda por delante en esta edad de la ingeniería puede ser maravilloso y lo que podríamos hacer con sistemas de permacultura y de agricultura agroecológica puede ser maravilloso. La cuestión es que para eso tiene que haber un cambio político, cultural muy rápido y para que eso ocurra, pues yo creo que no es casualidad, por ejemplo, que antes de que el voto de la mujer se hiciese oficial, que además es una historia muy curiosa, empieza en Nueva Zelanda, que es un país muy pequeñito en el cual es más fácil cambiar las cosas y luego de repente se va extendiendo a medida que también se organizan las sufragistas y antes de que se apruebe en Reino Unido, hay más de mil mujeres en la cárcel. pues bueno, Precisamente a ver rosocristales sería ¿no? falta contarte llamar la atención sobre algo tan evidente. ¿no? Y luego, en el caso de los afroamericanos, lo mismo. Rosa Parks no es la primera mujer que no se levanta del autobús. Hay mil, como mínimo, seguro si son muchas más, eh, mujeres y hombres que hacen lo mismo que Rosa Parks y les multan los meten en la cárcel. Pues bueno, yo estoy seguro de que de aquí 15 días, creo que es, va a haber una jugada en Alemania. Justo en qué momento, además, en Alemania. Pobrecitos. En la cual el movimiento de rebelión Científica se va a coordinar para internacionalmente hacer algo parecido a lo que hicimos en el Congreso, pero quizá con un poquito más aún de carga y de insistencia. Y es muy probable que algunos científicos y científicas acaben la cárcel por lanzar este mensaje a la gente. Igual somos Habrá que ver si somos un poco más inteligentes que hace unos cuantos años y no necesitamos a mí, <coughs> científicos y científicas de la cárcel, para hacer algo más. Caixa eh, Ransallón, eh, bueno, un placer haberos escuchado. Eh, Mi pregunta va un poco dirigida porque, bueno, me ha mucho conocer que Jack Obrero se ha hecho ecólogo, entonces yo he un poco por ahí, eh, porque, bueno, está claro que hay que superar el capitalismo porque que es comprarle a la vida, ¿no? Y que hay que construir desde otras lógicas y eh, que se ven de ese cambio cultural, ¿no? Entonces, como cogiendo como base ese cambio cultural, claro, a mí me falta, en el debate, eh, poner encima de la mesa cómo se interrelacionan los estereotipos de género con el poder y qué efecto tienen en el medio ambiente, ¿no? porque al final se sabe y está estudiado y hay datos, que los bueno, pues los estereotipos ¿no? que están asignados y diferenciados entre hombres y mujeres y que hay comportamientos que son más perjudiciales, más contaminantes y que están asociados a la masculinidad, posicionando la masculinidad en la estructura, ¿eh? no en comportamientos individuales porque también hay mujeres que adoptan esos comportamientos y eh, otros eh, valores eh, y comportamientos eh, más beneficiosos ¿no? y que están asociados eh, con, con, la, con las mujeres, ¿no? que además son, eh, por ser las primeras afectadas eh, de los desastres que nos trae este colapso, las que defienden sus territorios y sus comunidades, ¿no? y no oigo que se hable de eso, y me parece que tiene que estar o sea no hay cambio cultural posible sin abordar esto Entonces, bueno, bueno, de escucharlos para que no se hable ¿no? lo que pasa es que puede ser que, por ejemplo nosotros no lo hacemos que hemos, pues, yo no, no doy para más <risa> Entonces, <risa> yo, no, yo no puedo hacer nada más y además ver, también tengo mis invitaciones ¿no? yo pienso que soy una persona básicamente de, de ciencias y yo en esto pues lo que hago es sí, mucho sobre todo física y Marta Altafaya y mucha otra gente que está trabajando sobre estos temas. ¿no? Y yo creo que son fundamentales. A ver, para mí no hay ninguna duda que una buena parte de los problemas estructurales que tenemos están en enseñados con los valores de género, los valores de dominación, además la transmisión de los valores culturales que, en el fondo, pues, son pues, el paciente, decir, el de la unicista, en el fondo es este modelo de... Es que mira, la misma idea de sacrificio es aquello del trajeto de la conquista, que en el fondo pues, es con los dos valores, pues, el patriarcado y la masculinidad, para pues, entender cómo se presenta. Eso es tan ¿no? Entonces, para, para mí no hay, no hay ninguna discusión posible. O sea, cualquier modelo generalmente justo que uno quiera construir tiene que ser fundamentalmente feminista, ¿no? o sea, con feministas y rebeques también, a entre los de corto, pues porque además hay una cosa que está muy clara, ¿no? ¿Por pues qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? Hemos llegado hasta aquí por una falta de respeto a la vida en general. Entonces, tenemos una falta de respeto a los seres humanos en general, tenemos una falta de respeto a la naturaleza, a los ecosistemas, a todo, ¿no? A ver, a tener una sobre esto, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues esto, esta falta de respeto a la vida es una falta de respeto pues a las mujeres, en el fondo es, eh, es esta idea de que todo es, la, la dinámica es característica, es una dinámica de que todo es para conquistar y todo es para poner a servicio de los intereses públicos. Y respecto a la neta, hace muy poco yo estuve en una charla, en una redonda que organizaron desde eh, Esquerra Verde, ¿no? ahí en, en Girona, que eh, el planteamiento fue un poco feo, voy a decirlo así, la gente nosotros se ha dicho, para mí el planteamiento fue un poco feo. Porque resulta que iba a discutir sobre los renovables. Y entonces era una mesa en la que había cuatro personas, por cierto, dos hombres, y no de ellos. Y eh, básicamente pues, había tres personas que tenían posiciones tecno-optimistas, algo un poco menos uno que se está quitando. Pero... Se está con la mentadora ahora, pero que no, no Pero que pues, están, están entendiendo que hay que hacer las cosas un poco pero bueno, pero ¿vale? Y los dos hacen ritmos. O además sea, uno de ellos justamente el promotor del proyecto, un eólico, el grupo de rosas que están hablando un montón de follo, no sé. Y cuando plantean la jornada, plantean estos tres, que todos son pues, un, dos ingenieros y un físico. No es no, sí, <risa> un físico y luego, y luego ponía un biólogo del manifiesto científico. ¿no? Porque yo soy uno de los firmantes iniciales del manifiesto científico, con compañeros y compañeras mías del, del Instituto de Ciencias del Mar, la Universidad de Girona, del, del Centro de Estudios Amados de Blanas y otras instituciones y demás. Y entonces querían básicamente poner a tres tíos de ciencias duras y respetables, ingeniería y física, y un biólogo, o mejor, por qué no? una bióloga, para que nos hable de lo importantes que son los bichitos. Yo, perdonadme, esto es un poco como lo veía yo. ¿no? Y entonces el en plan, bueno, sé sí, si sí, los bichitos son importantes, pero aquí están los señores serios que dicen, no, pero aquí lo no que hay que hacer, Cataluña necesita, y ya está, va, un desplaco. Para adelante, ¿no? Y entonces, cuando esto lo comentamos en todos los nueve firmantes originales y demás, y yo le dije a mis compañeros y mis compañeras, yo no, no, aquí no tiene que irse el Digo, porque estos señores nos quieren demostrar cómo de cada calidad de ir? Y ahí creen que no, no hay ningún problema, ya yo Y vamos a ver qué pasa aquí no vamos a discutir. Lo que pasa es que hace ya solo cuatro meses. Pero el planteamiento en sí mismo es muy interesante, es decir, tres personas que tienen una idea extractivista, a plantear un debate sobre modelos renovables, y una persona que tenga un trauma que es una mujer que se preocupa de la vida. No puede ser. No puede ser. Esto no es serio no ni es increíble ni son maneras de empezar a discutir. Por desgracia, son maneras que impiden. Viste <risa> este tipo de debates además que esta gente particular, no, no digo a los de los de, los de, los de, los de Romina, pero sí que, os se ha revelado pero sí que, digamos, a los que estaban ahí en el, en el debate de es de este tipo de debate que os ¿no? Y yo digo, pues por eso mismo. Bueno, ¿cómo sería una cosa que además yo lo puse en las redes sociales? Vieron bastante gente de mi fandom y tal, con lo cual, el, el, el que promueve el arque de, de la montana, que yo creo que esas propiedades felices a las circunstancias, al final dijo, bueno, es que a mí me están creando por todos lados. Bueno, pues porque a lo mejor hay que creer los debates en más. Pero efectivamente hay este problema, es ¿quién define la vida y quién dice las cosas serias? ¿no? Y, pues, bueno, pues, a lo mejor depende de que, que sí que lo que tú defines es una cosa seria, pero sería el sentido de malo, ¿no? Como que es una enfermedad seria, pues es una enfermedad. Estoy de acuerdo. O sea, no puede haber un, un verdadero respeto. Tenemos que recuperar un respeto integral a la vida. Y eso, obviamente, incluye cambiar la manera de relacionarse con las mujeres. Es que es evidente. O sea, tú tienes que mucho más en Es que a todos los mujeres. Si no, es imposible. Si no estamos Nada que añadir. Claro, completamente de acuerdo. Hola, hola, hola. Una pregunta muy, muy concreta para Antonio. Eh, últimamente te veo que participas mucho en o cada vez más, medios de comunicación, medios de comunicación de masas, y probablemente, vamos a decirlo así, conservadores de o de derechas. Eh, de, de hecho, una de las que te vi participar en el programa de Susana Griso, en el cual te hacían una pregunta muy concreta, y luego salían las horas de Terpuliano a hablar por encima tuyo de lo que tiraban. Lo que quiero decir es que los mismos que te acusan de temizos ahora te llevan por serlo. O sea, ¿no? voy a hacer una pregunta que me, me va a dar para luego darles caña a los que me interesan. Entonces, mi pregunta es: eh, una, si crees que hay un interés genuino y si no es así, ¿por qué decides eso a Sí, esto es, esto, esto, esto está muy, esto es muy importante, claro, porque además. tengo sí. decir una cosa: cuando me entrevistan en entre en general, las entrevistas suelen ser bastante. A ¿Por qué motivo me están llamando tanto? Me están llamando tanto porque, porque a la que mentira, hay, o sea, Esa la impresión que yo tengo, ¿no? pero no sé si es que, lo voy a decir, va a sonar como muy arrogante, pero es que yo creo que algo de eso hay, porque si no, no entiendo, ¿no? Eh, Les cuesta encontrar gente con suficiente fundamento técnico para poder explicar las cosas. ¿Por qué cuesta encontrar contra gente? Hay muchos factores que se apilan. A veces es un problema sobre especialización, ver, yo tengo una suerte enorme y es en el fondo yo no dependo de esto en mi trabajo. Yo de hecho, muchas veces lo explico, mi trabajo convencional, de hecho que mañana estoy aquí en el congreso este de CEAR, de hace mi tiempo, no sé cómo se llama, para la, verdad, No sé si suena. ¿no? <risa> <risa> bueno, y después me voy a Toulouse a una reunión de un proyecto de la Agencia Espacial Europea que estoy muy un que yo. Bueno, pues tengo un, un trabajo que me hace no depender de esto, y esto, bueno, pues yo lo hago porque creo que es importante hacerlo. Tengo la suerte, además, de que tengo una formación, claro, yo estudié físicas y matemáticas, yo tengo las dos, las personas ¿no? estudiadas la vez, y que me permite entender muchos documentos que de otra manera pues, son difíciles de entender. Y luego, además, no tengo acceso a revistas científicas, tengo muchos accesos precisamente por los estudios de trabajo. ¿no? Entonces, sobre todo lo que tengo es independencia. ¿Qué pasa? Yo creo que hay mucha gente, yo bueno, no, no sé, hay mucha gente que sabe y mejor que yo cosas de las que yo hablo, y de hecho, a veces lo que hacen es me contactan por ahí y me explican cosas. Porque yo ahora que tengo esta visibilidad que tengo yo ahora, hay gente que me dice, oye, te voy a contar un trabajo para. y Entonces, me cuentan cosas. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué pasa? Yo estoy dando con gente que no puede hablar porque trabajan en determinados sitios, que por que es, ¿no? porque son empresas o lo que sea, pues no toca hablar. ¿Vale? Entonces, el, el, lo que describes es esto, porque esto ha pasado un día en concreto, porque yo he estado en el espejo público dos veces y además las pasas dos veces, pues, la cosa fue es mejor. Me la, la, la, me la, ¿no? la verdad que me hecho intentar meter, no sé, qué de la trae y ahí especie la cuña de carga de Pero aquel día es verdad que pasó solo de público. Esto no me gusta nada. No me gusta nada. Eso es un puto. Y eso a mí me parece, parece una falta de respeto para mí. Es decir, yo como funcionario del Estado creo que mi obligación es atender a los medios de comunicación igual que atender a cualquier asociación, organización política, porque es mi obligación. Porque yo creo que, por ejemplo, a partir a la CTV, creo que es importante que vaya allí porque la gente que tiene esa orientación política también tiene el derecho a tener una información de calidad sobre las cosas. De hecho, posiblemente quizás son los que es más importante llegar a ellos. Y yo que soy de León. Cuando voy en verano a León y voy al pueblo de, de, de mi cuñada, está de el tío del mar, que es un tío que se acerca con el 3 ctv oye, que te ha ido todo bien y que es muy bien. <risa> Pero es que es importante llegar a ese tío también. ¿eh? Es muy importante, es muy importante. Entonces, la razón fundamental por la que yo accedo y lo no escapada, es que de, de, de, creo que es una obligación como funcionario público. Yo no puedo expresar la preferencia. no puedo hacerlo. Yo creo que no, sería, no estaría cumpliendo mi función. Vale, O sea, yo puedo tener sí mis ideas, es legítimo que la haga, pero como funciona el público, yo me debo a, a cualquier persona que me lo pida, que me pida mi opinión técnica. Por eso, además, son, honestos, son técnicas. y Yo creo que esto también lo van a hablar los medios y no Porque yo respondo a lo gente que me piden, lo que pasa es que yo aprovecho cuando veo que van a meter no sé qué mierda, que dicen, no, pero que eso técnicamente no funciona. ¿no? Eh, y luego, bueno, pues eso que hay que llegar a toda la población. Claro, eso que tú explicas, que es por la sociedad, a mí no me gustó nada. Eso me pareció, digo cierto, me pareció una falta respeto para mí. Si ese tipo de situaciones se repiten, yo les diría no. O sea, yo os puedo dar asesoramiento técnico, yo os puedo decir cosas y tal, y luego si queréis, decís lo que os refieres. Pero a mí no me metáis en medio de ese freno, que era completamente absurdo, que además es que iba así dos veces, te dos veces y yo, por favor, o sea, es que yo aquí no quito nada. Entonces, si se vuelve a repetir, es de la realidad. Este, este. No me bueno, pues... Me parece que tenemos que ir ya terminando, porque aquí también hay gente que... que coge la sala, trabaja y demás... Sí, sí. Bueno, eh, yo creo que hoy eh, la idea era presentar el libro, pero con el objetivo también de que veamos que no todo es tan negro, que no, este otoño no tiene por qué ser el fondo ¿no? final, sino que, bueno, hay que analizar la realidad, vez es que se conoce la realidad, lo que hay que hacer es poner una mesa alternativa, para transformada que creo que es lo que aquí eh, han hecho tanto Antonio como, como Juan. Y en el libro también las hay. Eh, en el libro, eh, antes he dicho que el prólogo era de Ella y Obrero, voy a hacer un spoiler, el epílogo es de, también de Jorge Richman, y también hay ahí, pero pues, sin pues, el análisis sobre el texto también de Antonio, en el que se recogen algunas alternativas a lo que hemos estado hablando ahora mismo también, pues de, de las energías de la renovables, no tengo que ser de exclusivamente eh, dedicadas a generar de electricidad. cómo se puede hacer. Hay infinidad de alternativas, yo creo que aquí han salido, eh, las de Apóstol Juan y también Antonio, y lo que nos queda es organizarnos como sociedad para que esto sea posible, porque lo es, eh, lo mismo que hay que hacer es un fuerzas luchar por ello y como bueno, pues en todos los ámbitos donde, donde estemos, ¿no? en, en nuestro ámbito y en nuestras capacidades. Y bueno, pues nada más, es que Ricasco, poner bueno, tu a aquí, que te va a ver.